¿Cómo trolear a un aldeano? Ok, ahí está la campana. Que rompe, hace como un radio de 5 x 5, parece. Um, ok, pone trampillas. Ah, para que el aldeano lo detecte como bloque. Uh, ok. Pone todas las trampillas. Le faltó la esquina. Como veo ahí. Ok, ¿qué pone? Ah, ya, yeah, el efecto de la, de la raid. Ok. Vamos la campana. Uf, no. Quiero hacer eso.